Hola a todas y a todos. Empezábamos el año 18, acordaros, con la ejecución de un ERE en los Servicios Centrales. Un ERE que firmó las comisiones obreras y en el cual la gente salió prejubilada desde los 55 años de edad y además contaba con las bajas incentivadas que contaron, en su gran mayoría, con un altísimo porcentaje de voluntariedad. Acabamos el año con un protocolo de fusión en el cual, cual garantizábamos que no va a haber medidas traumáticas para la reconversión que este año 2019 se puede se puede realizar en la empresa y por el medio del año 18 acordaros que tuvimos dos cosas importantes primera un artículo 41 que la empresa nos puso encima de, de la mesa, en el cual pretendía modificar el horario del personal que estaba en las oficinas Smart. Y recuerdo que eran cuatro tardes por 1.800 euros lo que pretendía la empresa que, que la gente de las Smart hiciera. Y esta modificación sustancial, acordaros que la paramos a través de un acuerdo de oficinas Smart, que firmó comisiones obreras, donde se quedó en 100 tardes a la semana, 3.500 euros y con la garantía de la voluntariedad. Es decir, que las personas podían acceder a este nuevo horario o bien salir si así lo deseaban un año complicado, el 18, pero como os he comentado, que finalizó con ese compromiso de la empresa de no, re, de no realizar ningún tipo de medidas traumáticas ante las posibles reorganizaciones o reconversiones que puedan producirse de cara a esta fusión que aún seguimos viviendo con las compañeras y compañeras de Banco Popular y Banco Pastor. Y estamos en el año 19, en 2019, y es un año que viene también, o aparentemente viene muy movido y muy cargado. Muy movido y muy cargado. Estamos en el mes de febrero el mes que viene con unas elecciones sindicales donde todas y todos tendréis que ver quiénes queréis que os representen, donde todas y todos tendréis que ver y decidir quién queréis que os siga negociando vuestras condiciones, para los que estáis y no os quedáis y tenéis una gran trayectoria en la empresa o bien para aquellas personas que en un momento dado decidáis iros por una reorganización que, que estoy segura y que ha sido anunciada y que va a venir. Eh, no todos somos iguales, todas las organizaciones sindicales somos iguales. Por eso, en estas elecciones sindicales tenéis que mirar por vosotros y vosotras. Y tenéis que confiar en el trabajo de las personas que siempre os han acompañado, incluso en los momentos más complicados. Por eso, en estas elecciones sindicales tenéis que mirar por, vosotros, por vosotras y permitirnos que Comisiones Obreras sigan manteniendo la representación de todas y de todos. Porque Comisiones Obreras mira por vosotras y vosotros. Y porque Comisiones Obreras siempre va a estar defendiendo la ampliabilidad, los puestos de trabajo y las condiciones laborales. ¡Feliz año 2019! Espero que nos volvamos a encontrar y espero que vosotras y vosotros emitáis un voto responsable. Un voto porque os estáis jugando el futuro. Muchísimas gracias y muchísimos besos.